PortAventura presenta para la temporada 2013 de Halloween una de las novedades más destacadas, el pasaje Red Experience. Los invitados a esta presentación son Julio Fernández, presidente de Filmax y productor de la saga, y el cineasta Jaume Balagueró. Con ese nuevo espectáculo, con esta nueva Rec Experience, lo que hemos querido es dar una inmersión total en lo que son las películas de la saga Rec, o sea, Rec 1, Rec 2 y Rec 3. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este pasaje? tendremos por un lado 40 actores que realmente hacen un recorrido que pese a que dura 15 minutos y son 350 metros de, de largo, se hace mucho más eterno para el que lo está viviendo. Entonces encontraremos pues, algunos de los escenarios míticos de la película, como por ejemplo pues, el rellano de la primera película, eh, fragmentos del piso de los áticos y evidentemente también cosas de, pues, de REC 2. Bueno, hasta un total de 40 actores que harán únicos. hijo Bienvenidos a Zona Rec. Mi primer consejo sería que no entrasen. Pero si así lo no han decidido, sepan que van a entrar en una zona en cuarentena y poco iluminada. No sabemos qué está ocurriendo. Sobre todo, no toquen nada ni a nadie. Están infectados. Permanezcan unidos, muy juntos y no miren atrás. Una unidad especial ha entrado hace rato y no sabemos nada de ellos. Tengan mucho cuidado. Suerte. Prosigue. Adelante. Ya. la decoración y todo está muy bien que casi me cago encima ya que viene vale la pena. Sí. Yo, yo no lo y, inquieta iba inquieta iba muy densa bueno lo que es la puesta en escena lo que es el decorado y el maquillaje de la gente y algunos de los personajes sí y a bomberos inquietantes saber que te van a asustar y el hecho de saber que te van a asustar y estar en tensión y muy bien, eh, muy, muy bien. Con mucho miedo. Con mucho pero, miedo. Eh, pero eh, no sí, lo hemos pasado sí, muy bien. Sí, se puede hacer conmigo. Un poco cara. Se va a tomar pico <risa> Pero bueno, bien, bien, bien. Sí, muy bien, muy chula. Es Hemos pasado miedo, pero muy divertido. Muy bien, muy bien logrado. está muy bien. Sí, sí. Sí. Mejor que otro año. Mejor que otro año, claro. Sí. Ay, otro año, claro. La impresión que te da que no te lo esperas, no estás por esperas y Después del maquillaje, todo muy bien. Yo no sé lo que habrá costado el hacerlo aquí, Chanfranco. Ha hecho un trabajo realmente fenomenal, eh, porque es muy, muy fiel, lógicamente, a la... la al la en fin, al rec ¿no? en general pero la apariencia es que podría podríamos hablar de millones de euros porque es impresionante y la puesta en escena no es una espectacular y más en semblat que ya la, la feina de recrear las atmósferas eh, de la película son eh, alucinantes sí sí la experiencia yo creo que, que realmente vale la pena una experiencia intensa ¿no? La decisión es intensa. Hola, soy Claudio Chambalagro y quería convidar a todos los amigos de Video Review Parks a que vinguin a por Aventura a la nueva atracción de Rec, un, un passatge del terror absolutamente espectacular y terrorífico que no os puedo perder.